Eh, contame qué pasó Jimena. con Jimena Baro. Bueno, Jimena Volvió a hablar es un código nuevo sí. Sí. Y, y entonces lo que va haciendo es a través de sus, de sus historias Te va contando canción por canción eh, Qué tiene que ver, ¿no? La parte, dice, bueno, me mi, mi, cuentan detalle, Cada cosa, bueno obviamente, La inspiración Sí, la inspiración Muchos re, relacionados a su vida eh, Hace catarsis De alguna claro. manera, viste, que a Jimena le gusta eh, Hablar ella en sus redes Y decir lo que tiene para decir Y habló en detalle de cómo fue la araña. Claro. Oba. Este tema dedicado, nada más y nada menos que a Janina Maradona eh, y a más, la historia ¿eh? con Daniel Osvaldo. Bueno, a y esta historia. De ah, la, que la, mi la que tanto me quería, sí, me me Está buenísimo el tema. Hecho en sus la historias, no la nombra, pero. pero Cuéntame de un detalle muy interesante que para mí vale la pena verlo. A ver. La araña eh, fue para mí una canción difícil de sacar de adentro. Es una historia de mi vida que eh, me trajo mucho dolor, una traición eh, con una gran amistad, una persona muy importante para mí, que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue gran sostén, que bueno, terminó dando este giro, este... Plot twist de, de, de traición inesperada absoluta. A la hora de hacer el, el videoclip, yo decido constelar. La constelación se trata de sanar y resolver usando a, a estas personas que no son como si lo fueran. El videoclip que yo quería hacer era, eh, bueno, esta imagen de... Estas dos personas bailando y estando juntas y pasándola bien. Entonces yo dije, quiero hacer eso mismo, que para mí fue como el shock absoluto, como ver esa situación entre estas dos personas, pero, pero estar yo presente. Las dos primeras personas que contestan, la primera persona mujer y el, y el primer hombre que contesta, fueron los que quedaron en el videoclip. Cuando yo voy a ensayar, él entra primero, fue el primero primero que yo vi, aparece, le hola, ¿qué tal, Jimena? Y me dice, hola, ¿qué tal, Pablo Daniel? ¿Qué? Aparece ella, Dori, Dori, Dori, Dori, Dori bueno, súper bien, para mí se sintió, era ella, qué sé yo. Le digo, che, escúchame, ¿te llamas Dori vos, en serio? O sea, ¿cómo, ¿cómo es tu nombre? Me dice, no, no, me dicen Dori, pero mi nombre no, no sé, creo que me dijo algo de la abuela, qué sé yo, me llamo Dorina, me dice. Bueno, <risa> si esto sirve para que googlen o, o investiguen un poco sobre las constelaciones, a mí me resultó increíble. Qué fuerte, qué locura. Espera, la constelación de ¿cómo es eso que vos a a la que, Claro, para vos soltar poner un hijo de puta acá, otro acá y decir Y lo de grupo. Claro, nosotros podríamos constelar no, y vamos a <risas> alguien va tomando el rol, digamos, por ejemplo, vos querés saber algo, no sé, de tu abuela. Y sé. y entonces por ahí, bueno, va alguien que va siendo de guía y por ahí Pampito Digamos no me involucro. encarna bueno Layus, no te involucro. Sí, sí, sí. Digamos, habla como si fuera en este caso, bueno, mi abuela. Es muy fuerte, para las personas que creen pero en Pero que eso. se le mete el espíritu. Sí. La serie? No, no, no, no, no, no, no, no. La serie es mi otra, yo muestro un poco el mundo constelaciones sí. familiares y es bastante interesante sí. como lo muestra, pero Yanina necesita ella Yanina eh, necesitó constelar, ah, ah, ah, ah, claro, necesitó, fue a constelar. Sí. la situación que se dio se acuerdan claro. cuando ella salta en un móvil, yo no me acuerdo si no fue en DDM que dio un móvil o que dio un móvil defendiendo y diciendo que no que o este es el show si sí, no me acuerdo defendiendo diciendo que, que ella creía en su amiga que había aparecido una imagen en un boliche de Osvaldo sí. Exacto. con Exacto. muy claro. cerca sí, era, era no, muy está cerca sí. entonces abrazado. ella dice ella defendió en ese móvil defiende defiende bueno y lo que constela es eso o sea que ellos la imagen de ellos dos juntos claro, lo vio y en ese momento y además no muchos años después por el el dolor que le causó es guay, dolor, y los dos bailarines que son los primeros que se presentan para el videoclip porque no querían poner buscamos bailarín igual a janina claro, maradona obvio. Entonces dijeron bueno abramos la medio abstracta los dos primeros que ya que mandan a la convocatoria quedan y yo creo que la esa es la imagen, es la imagen claro de... Doris, acá, ahí, ¿eh? sí. acá, sí, está todavía. todavía eh. sí. claro chica no era no, bueno, no, ya no, estaban no, no, haciendo no, pues no. Y la tercera coincidencia, que para ¿Sí mí es tremenda, que encuentra la, eh, la cobra, ah. Jimena, es que en la bailarina, cuando se ponen a hablar, le dicen, me dicen Doris pero en realidad mi nombre es Dorina. ¿Y cómo se llama? Yanina, Yanina Dinora Maradona. Claro. El segundo nombre de es Muy loco. O sea, es las coincidencias. No, no, no, eh, nada. nada es casual. Y el nombre del bailarín que era Pablo Daniel. Sabes una copa? Hola Juan Carlos. Eh, ¿Hace cuánto que estamos Héctor? 23 años Y con estos 23 años ¿Qué te tenemos pares? un archivo Ay, me... precioso oh, Anda poniendo la pava encanta. Porque te digo, no te alcanza el termo para mirar Janina me, me ayudó muchísimo Fue como el gran pilar ya sí, no, no, ella, no. Inca, fueron como mis dos amigas más, más presentes. Ya por una cuestión de distancia vivió el minuto a minuto. Eh, y yo la, la, la quiero muchísimo a ella. Vos, o sea que el encuentro con, con Daniel no altera para nada la amistad que tienen vos y Yanina. No, chicos, en absoluto. Exacto, Aparte mira. hay que aprender que las amigas primero y los hombres después. ¿Hablaste con Yanina Maradona finalmente por las que, fotos que aparecieron con Daniel? Oh, no, sí, no es para esta altura. No importa nada. es Sinceramente la amistad grande importante es con Dalma, que somos amigas desde que empezamos que yo empecé a trabajar, creo, 10 11 años. Y Janina se me fue la hermana de Dalma. Después, qué sé yo, hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda y media rara y no tenemos más relación. Salió con tu salido no, no sé si salió básicamente para resumirme me contó una situación de una manera que después lamentablemente para ellos hubo como un video que les dijo mucho lo que, lo que me contaron. <risa> En su momento yo no tuve energía, no, la verdad es que me, me, me lastimó y fue como, bueno, tengo un hijo que toma la teta, todavía no, no puedo más con, con nada. ¿Con Janina cómo estás? No la vi más Jani, la verdad que no, pero no tengo ningún problema. ¿Estaban invitadas? Donde... Está todo bien, no quiero, no quiero hablar de ¿Están esto, invitadas? De verdad, basta. ¿Y quién iba a pensar, quién, ¿Quién iba a imaginar que fue ¿tú? al final mi amiga la que tanto me quería sí, me sí. como el gran pilar en, en mi separación. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. ¿Alguien se hizo cargo de la letra? Digo, alguien sí. te, te, te, ¿te llamó alguien? Sí, importa, me alegra, me encanta. Una falta de respeto, no sí falta, falta de respeto. ¿Yo, en serio, soy la que falta el respeto? Mira vos. No tenía falta de respeto, estaba era estar con el marido tu pero bueno, en el barrio, por lo menos, esos son los córdia. Ay. sin filtro Las eh. amigas primero, los hombres no, después. No, ah, bueno, no, no, bueno. Hay que tatuarse la coneja. Jimena tiene que hacer una remera sí, con él. Sí, sí, no, sí. fue mi gran pilar, mi gran amiga, la que más me acompañó pero Bueno, pero a favor de Jimena Uf. tiene que decir que esas esa, esa respuestas de Jimena, son, este son, son antes. No, porque antes ahí de como saber. que la y Después Janina confirma su relación. Entonces ahí cambia todo. Pero digo, fíjate el que A ver, la traición para mí más dolorosa, más allá del desamor y de que Osvaldo tenía un hijo y todo, la es amistad. también la, la amistad sí, claro, eh, es que, lo que, pasa que en tu amiga hay y... que ser, eh, digamos, hay que estar con la, la atentas, ¿no? También hay una parte de la rebanco a Jimena en esto sí, pero... hay una parte, <risa> claro, que ella se olvidó, que cuando ella también yo lo entiendo porque fue como un amor arrasador que tuvo, que la pasó por arriba por a Daniel Osvaldo, Daniel Osvaldo estaba en pareja con Elena Brachini sí, la italiana, sí, pero era no. amiga cuando de ella dos y, no importa, pero estaba embarazada no Y con denuncias previas también ¿no? eh, Claro, entonces sí, ya había ya ya ahí lo sabía, una alerta Yo, ya sabría, ah, y yo creo que pero sí Otra vez volvemos a lo mismo la Pero Cari, otra vez volvemos embarazada. a lo mismo No, Chico, pero era uno, escuche la Si hay alguien que de, si es capaz de dejar a una mujer embarazada Es capaz de dejarte a vos de la claro, noche a la mañana Claro, te habla te está olvidando, de la persona pero Cari, te, no te está olvidando también de la Argentina De la, de la anterior sí, a la Italia Sí, de Ana, Ana ¿Por qué le caemos a la mujer? No le digo con la manutención ¿Por qué le caemos a la mujer? En ese punto si está embarazada, eh, te parece, le estás cayendo digo, a Jimena. No, no le estoy cayendo. Y el, lo que ahí digo, el responsable es el tipo, no, y es una vida que, lo que estoy diciendo. Prepará, el caso de Maradona es, es totalmente diferente porque eran amigas. No solamente eran amigas, sino que además ella, que eso hay que ser mala persona, la, eh, digamos, la acompañaba en ese dolor. Claro, en, ese en ese duelo, y vos mientras tanto por atrás estás él. saliendo con el marido de ella con todo ese, el dolor. No. Eso no. es lo que no Capaz que le puede pasar a cualquiera sí, que hija. se enamora de la pareja de una amiga. Sí, pero, pero si lo además parás, lo sumarle lo que contito. vos te hacías la buena y te hacías la bueno, amiga, es una wacha, eso es lo peor. Eso es, ¿eh? eso es, tiene razón. Es, eh, eso es inconfundible. Lo que me parece que dice Cari, que yo sí coincido, es que si un hombre no es capaz de dejar a su mujer, capaz que Jimena no lo sabía, la verdad que no lo sé. Y Jimena Si sos tan mal, bueno, pero si realmente tenés ves que es capaz de que hay ha que tres una años mujer, claro una otra mujer que, amas amas que no le da pelota a los otros hijos y claramente eso es importante pero bueno, ella estaba enamorada ella estaba claro. en su momento no, Jimena no, lo no, salió no, a bancar no. públicamente a él y descreyó en algún momento a esas mujeres pero después Jimena le pidió disculpas a esas no, y ahora mujeres sí, y, tiene y se unió con, con esas, esas mujeres, mujeres sí porque Ana y Jimena tienen hijos en común con Daniel Sí, sí a Ana le hemos hecho un montón y le hemos ido a hacer nota a punto de ser desalojada y ahora no quiere hablar está todavía con ese mismo Problema. ¿Y, a ¿Y ¿De, de quién no? habla eh, cuando dice, eh, porque cuenta en esa última nota, en la de que creo que fue con Julio Leiban, sí, eh, sí. que le dice en Caja Negra, le dice, ¿te llamaron cuando fue lo del tema? Sí, algo dijeron, dice me, como que hubo alguien del entorno de Yanina que dijo que falta de respeto, que era una falta de respeto. Contar que era una falta de respeto a la, la canción, canción. y digo, dice falta de, falta de respeto, respeto de no tener código de estar Maradona con la marido pero quién habrá habrá sido Dalma habrá sido Claudia o habrá ella sido quizás ¿eh? Janina mismo no, puede no, ser no creo la cabeza ahí para que tu no viste eso que desaparecen la veo a Claudia ¿no? que es súper diplomática diciendo mirá me parece digo yo así y lo que pasa que a ver no nos olvidemos también que Claudia y Dalma no lo quieren a Daniel Osvaldo exacto entonces digo ahí también hay otra interna que debe ser difícil para Claudia y Dalma Porque vos cuando querés a alguien Querés lo mejor Y viste que si vos vas Y le decís eh, no, sí. sé, no uses eso No uses malo eso Más lo usar querés usar Entonces es muy complicado. Y Yanina creo que también entró en ese rulero tóxico porque va, viene. ¿Cuántas veces se pelearon? Sí, Ahora volvieron Ahora otra juntas. vez. Bueno, chicos, Jimena, ¿se acuerdan que volvió en pandemia? Con sí, el, en pandemia, sí. tuvieron ese momento. Pero vieron no, que ayer no. ese gimena. Pero ayer no hablábamos de las historias tóxicas, sí. de estas sí. cosas, de estos vínculos sí, que, que a Yo recuerdo no, cuando Jimena saca el otro Ahora, tema, el de puta, ¿se acuerdan? Sí. Que, que, que, que hizo la policía con la los panfletos. Osvaldo la recontrabancó y solo estábamos matando por el tema de la publicidad. Sí. Ahora fíjate de qué sí. razón tenemos que dar a la ayer la criticamos por puede... no poner el nombre y sin embargo ella no le pone el nombre tampoco, ¿no? Sí, pero claro. no está acusando de nada tan claro. tremendo que puede tener un problema no, legal para persona. Y aparte una hay persona. imágenes de Janina con claro, Osvaldo, o sea, claro. las imágenes más bonitas. Está, está. Ahí está muy la, muy araña. Soltero. Mira, mira la, la araña, Mírala, sí. la araña. Y ahora sí, que sí, se sí, vendrá sí, la araña, ¿no? La cobra ya hizo la araña.